Nuestro invitado esta mañana, el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional Tema Central. Vamos a hablar de este nuevo quinquenio 2022-2027. Un nuevo quinquenio con el pueblo presidente que se inauguró el día de ayer con el acto de toma de posesión del presidente y la vicepresidenta de la República. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente, bienvenido. bienvenido. Buenos días a todos los amigos televidentes. A todos los y las nicaragüenses, buenos días. Aquí estamos. Vamos adelante. Borrón y cuenta nueva, y vamos adelante. Eh, ¿Cómo describirías, sintetizaría el acto de toma de posesión el día de ayer? A mí, en lo particular, me gustó mucho. Es un acto con mucho simbolismo, con mucha eh, imagen, en el sentido de que... Eh, una toma de posesión del pueblo del pueblo presidente por eso creo que es importante que el comandante Daniel haya hecho esa juramentación después de ser juramentado como presidente de la república él hace una juramentación a todos para continuar trabajando unidos que ese es lo más importante vamos a trabajar juntos me parece que el acto muy, muy, muy bueno con con mucha participación de juventud, la presencia, la unidad de todo el, el, el colectivo que ha venido trabajando, los, estaban los diputados, estaban el gabinete, las representaciones internacionales eh, que están ahí. Yo creo que en lo general fue un acto muy bueno, sencillo, es decir, eh, sin aquella. ...que nunca ha sido así... Es ...formalmente decir, es una sesión especial es una de la sesión, Asamblea Nacional... ...es una sesión solemne. solemne... ...es una sesión solemne de la Asamblea Nacional... ...que está establecida en la Constitución de la República... ¿verdad? ...que en los días... 10 de enero... ...se hace para la toma de posición... ...ese es el objetivo de esta sesión solemne... ...por eso es que... ...se inició confirmando el coro... ...por eso la compañera Dixon... Después anunció que había quórum y Wilfredo, que hizo los saludos, el diputado Wilfredo Navarro, eh, como en toda sesión, y posteriormente fuimos al objetivo. Esa es una sesión eh, solemne de la Asamblea Nacional, sesión solemne de toma de posesión. Así es. ¿Qué mensaje nos deja la presencia? ...de la amplia representación realmente a nivel de delegaciones internacionales. Yo creo que por mayor esfuerzo que quiere hacer el imperio... ...por mayor esfuerzo que quieren hacer los enemigos de este proceso... ...y del pueblo de Nicaragua, eh, no pueden borrar esa afinidad que hay entre los pueblos... ...y esa afinidad que hay en los gobiernos con el gobierno de Nicaragua... ...y con el gobierno del comandante... Eh, Daniel, Eso no lo pueden borrar. Es decir, ahí quedó, ahí quedó claro. Eh, naturalmente, y el comandante Daniel... ...lo hizo ver cuando mencionó la presencia del presidente de Honduras. Sí. Que dijo que era un acto de valentía estar ahí. ¿Por qué? Porque es decir, todos los países fueron amenazados. Fueron señalados y venían. Pero mandaron sus representaciones. Es decir, aquí lo importante es cuando un gobierno... ...establece que hay una representación oficial, ¿verdad? Entonces, que puede ser incluso el embajador que está ahí... ...pero que está designado oficialmente. Sí. Ahora, aquí hay unas representaciones eh, de mucha eh, connotación. A mí me parece que la presencia del vicepresidente... ...de la Asamblea Popular de China... ...es una presencia muy importante, porque además... ...no es protocolaria, es práctica... ...es decir, se hicieron reuniones... ...ahí lo anunció el comandante... ...y se firmaron acuerdos... Eh, ...para el, continuar... ...el proceso de desarrollo de nuestro país... ...entonces no es un acto protocolario... ...es una presencia práctica... Eh, ...claro, sin duda... Eh, ...los hermanos... Eh, ...más cercanos... que eh, ...estaban ahí... ...Cuba, Venezuela... Eh, ...y una delegación muy importante de movimientos eh, sociales y de personalidades del mundo de, de la política y de los movimientos sociales. Eh, esa referencia a la representación del pueblo norteamericano establecida o, o, o llevada por Brian Wilson y los otros amigos de, de intelectuales y de la solidaridad y y profesores académicos, creo que es muy importante. Porque el pueblo no es el gobierno norteamericano. Es más, el pueblo norteamericano muchas veces se ha enfrentado a las políticas imperialistas de su gobierno. Entonces basta volver a ver unos pocos años atrás y recordar eh, Vietnam y cómo el pueblo norteamericano logró parar eso. Entonces creo que es muy importante que todos eh, estemos claros que hay una representación muy amplia de países y de pueblos de todo el, el mundo, es decir, una representación muy amplia. A mí me parece que eh, este es un acto que hay, además de bonito, bueno, fue un acto bonito, sencillo, eh, colorido, colorido por el propio escenario, eh, colorido por de gran contenido, por el hecho que significa una toma de posesión. Y el, y, el, y el simbolismo de una toma de posesión del pueblo presidente. Porque esto no lo podemos ver como un acto que está fuera del contexto de las dianas, las marchas, las caravanas, las movilizaciones de alegría y las expresiones de alegría que se dieron en todo el país. Es decir, si uno comienza a ver, en todo el país hubo actividad. Es decir, la gente... Yo recibí de los diferentes colectivos de trabajadores de la salud y, y, de, y de trabajadores de, todo, de todas las diferentes ramas eh, de ciudadanos nicaragüenses que se tomaban fotos en su casa reunidos frente al, al, al televisor participando. Yo creo que eso es, es, es de un valor incalculable. Es decir, es, ahí se crea conciencia de lo que estamos diciendo y eh, el mensaje del comandante Daniel es precisamente en esa dirección, es decir, unidos a construir la paz para salir adelante, para el desarrollo del país, para enrumbar nuevamente eh, el camino por el que nunca debimos de haber salido por, por unos eh, malos hijos pues, de, de este país. Hay una ruta trazada. Cuando, cuando hablamos, pensamos, bueno, estamos inaugurando un nuevo quinquenio y hacia dónde nos enrumbamos. Eh, el presidente me dice ayer: bueno, borrón y cuenta nueva, conseguir afianzando y construyendo paz para reencauzarnos en la ruta que traíamos vamos antes de. toda en la lucha contra la pobreza. Es decir, nuestro objetivo, el objetivo que siempre trazó el Frente Sandinista y el objetivo que el comandante Daniel siempre señaló es derrotar la pobreza derrotar la pobreza y vamos en ese camino y veníamos en ese camino eh, a mí me parece muy importante eh, que recordemos que a ver, teníamos 10 años de un crecimiento promedio de 5.1 5.2 promedio eso es una cosa eh, sin precedentes porque vas poco a poco y, y, y con una tendencia a subir. Claro, eso causó preocupación en los delincuentes internacionales y causó preocupación en los que tienen la idea imperial. Y entonces se tiraron a la aventura. Golpearon este país en decenas de miles de millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que este país perdió 25 mil, 28 mil millones de dólares en solo el golpe eh, inicial de ese intento golpista, es decir, solo el, el, el choque, la destrucción, la, la, la, el intento que hicieron. ¿Por qué? Porque en, en su mente eh, no tiene una dimensión de la fuerza, el espíritu y la capacidad del pueblo nicaragüense. Y después nos cayó el, los huracanes, después vino la pandemia y aquí estamos. Y estamos cerrando. El año pasado van a dar los cálculos oficiales, pero estamos cerrando con cifras porque habíamos previsto que íbamos a crecer arriba de 6, 7. Ahora la última vez estaban hablando de que íbamos a llegar a nueve. Es decir, entonces eso significa borrón y cuenta nueva. Dejamos esa pesadilla mal hecha atrás de estos imperialistas... Y sus lacayos y comenzamos el día de ayer, tal y como lo dice el comandante Daniel, nos eh, buscamos de nuevo el rumbo uh -huh. de construir la paz para vencer la pobreza. Sin Entrev... paz no hay, no hay forma de vencer la pobreza. Y eso es lo que vamos a hacer. Entrevisté al ministro de Hacienda la semana pasada y él nos dice, bueno, los números del comportamiento de la economía indican que vamos a crecer más del 9%, 9,3, 9,5, más cerca del 9,5 que del 9 incluso. Dice. Y con una proyección 2022 de volver a esa senda del 5% promedio que traíamos antes de la intentona de la Así es, eh, La economía eh, ya está haciendo un borrón y cuenta nueva, pero ¿qué implicaría y cómo usted aprecia el borrón y cuenta nueva en términos de... Eh, políticos en, en términos de la reconciliación entre los nicaragüenses. Claro, ahora eh, eh, borrón y cuenta nueva, yo no entiendo que el comandante haya dicho eh, la palabra amnistía ni eso hay que dejarlo absolutamente uh -huh. claro, aquí borrón y cuenta nueva es, eh, hay gente que cometió actos delincuenciales, tienen que recibir su castigo, uh -huh. tienen que ser como lo están siendo investigados y juzgados, eso es ...una cosa aparte. Eh, borrón y cuenta nueva significa de que ahora hay unas normas que hay que cumplir. Es decir, tienen que cumplir, registrarse como agentes extranjeros... ...aquellos que tienen dinero, tienen que cumplir con la ley de, de defensa... ...de los derechos del pueblo, etc. Entonces, el borrón y cuenta nueva significa... ...ya pasamos este... Trago amargo, ya demostramos que podemos operar y volvemos a la senda de la paz. Es en nuestro territorio, en, en nuestros barrios, es en nuestros municipios, donde con los otros hermanos nicaragüenses nos tenemos que juntar para seguir construyendo la paz. Y construir paz es, a ver, es una expresión para sintetizar. ...que es construir paz en todo sentido. Construir paz significa construir hospitales para garantizar la atención de salud al pueblo nicaragüense. Construir paz significa construir escuelas para garantizar que nuestros niños vayan a la escuela. Es construir carreteras, es aumentar la cobertura energética. Es decir, construir paz es seguir avanzando por el camino del desarrollo y... Y así es como vamos a lograr vencer la pobreza. Nadie está hablando uh -huh. de que lo que pasó, eh, eh, de acuerdo a las situaciones que se dieron, tiene tienen que ser castigado y sancionado, esa es otra cosa. Borrón y cuenta nueva es, bueno, vamos a iniciar un nuevo periodo, tal y como lo hicimos en el 2007 el 2010 perdón, en el 2017, y ahora... Vamos con paso firme y no vamos a distraernos, ni a embelezarnos, ni a engañarnos. Vamos a estar pendientes porque nuestra responsabilidad, la responsabilidad del pueblo nicaragüense es hacer de este país eh, un país próspero, con posibilidades para todos. Y, y, y no vamos a andar creyendo en la democracia sin a secas que es una democracia al servicio del pueblo fíjate bien, en el 2017 hubo una toma de posesión y un año después como que si no habían habido elecciones sí. entonces, es decir es aquí lo que vamos a ir haciendo y eso se llama borrón y cuenta nueva juntar todas las voluntades del pueblo nicaragüense para continuar ese camino construyendo paz, es decir, aquí no vamos a permitir por nuestra actitud pacífica, constructora, eh, aportadora hacia el futuro, no vamos a permitir que vuelvan a haber eh, gente que quiere entorpecer el desarrollo de este país. Tenemos nueve, como lo están diciendo, nos auguran volver a la senda del crecimiento constante, permanente. Tenemos buenos augurios ...importantes anuncios... ...como los que dio ayer el comandante... ...es decir, a mí me parece que... ...ese es un anuncio que va a... Eh, ...darnos un empujón... ...habla de... Eh, ...la firma de convenios... ...un poco antes de la toma de posesión con la delegación... ...sí, sí, sí, sí, él lo anunció... ...él habló, incluso habló de que... Es ...la adhesión... ...a la ruta de la seda... ...entonces... Eh, ...eso significa de que... ...vamos en una ruta de paz y de crecimiento de crecimiento económico pero aquí el problema no es solo crecimiento económico es crecimiento económico para qué y para quién crecimiento económico para el pueblo nicaragüense es decir, aquí nada haríamos como sucede muchas veces estar viendo cifras, números y cosas aquí lo que tenemos que ir viendo es cómo el pueblo nicaragüense va siendo eh, protagonista de sus propios derechos, de satisfacer sus propias necesidades y de alcanzar sus derechos. Por ejemplo, crecimiento económico son todos los hospitales que se están construyendo, las escuelas que se están construyendo, es la, la, las rutas que se construyeron hacia el Caribe, es la continuidad de la construcción del puerto en Bluefield. Es decir, ese es realmente lo que. ...vamos a ir desarrollando... ...y eso seguramente... ...le va a traer al pueblo nicaragüense... ...empleo... ¿verdad? ...posibilidades... ...hay que ver... ...con solo valorar... ...lo que cambió... ...las posibilidades... ...del de pueblo... ...blufileño... ...del pueblo costeño... Eh, ...las posibilidades... ...de adquirir productos... ...y a qué precio lo adquiría... ...cuando se abrió esa ruta... ...la carretera... ...hacia Blufil... ...es decir... ...ahí te das cuenta de que si seguías como estaba vos podías no, no ibas a poder crear nuevas posibilidades pero inmediatamente que se abrió esa ruta los precios se estabilizaron en esa zona y hubo aumento del comercio, yo creo que esa es la idea que nosotros no podemos eh, perdernos es, un, es todo unido para construir paz para alcanzar la victoria contra la pobreza. Me atrevería a generalizar, doctor, cuando digo eh, los nicaragüenses tienen una expectativa muy positiva en torno al restablecimiento, como lo dijo el presidente ayer, no es eh, establecer, es restablecer es las restablecer. relaciones con China. Eh, ¿Hay una expectativa positiva con esa, ese restablecimiento de relaciones frente a las agresiones e intento de boicotear el progreso económico de Nicaragua por parte de Estados Unidos y quienes le siguen en su política exterior. ¿Es correcta esa expectativa Yo creo de, que, del pueblo? que es absolutamente correcta y además eh, también lo dijo el comandante y el pueblo nicaragüense es muy sabio, lo sabe. Es decir, aquí eh, estamos hablando de países que, se vienen, que vienen avanzando con... ...tiempos y dimensiones diferentes... ...pero dentro de una ruta revolucionaria... ...dentro de una ruta revolucionaria... ...eso nos hace... ...tener un acercamiento... ...y una relación absolutamente diferente... ...más allá de lo comercial... ...más allá de los aspectos... ...que tienen que ver con la economía... ...es decir, aquí... ...la revolución... Eh, ...China... ...su máximo líder... ...unificador de ese gran país... Eh, siempre ha sido conocido por los revolucionarios nicaragüenses y por el pueblo nicaragüense. Mao Zedong, pues, han, han sido reconocidos, lo mencionó el comandante y mencionó incluso, incluso sus comunicaciones que él ha tenido. Entonces, eh, el pueblo nicaragüense es un pueblo inteligente y vivaz y sabe que ahí es decir, hay solidaridad hay cercanía, hay hermandad es decir con las representaciones que están ahí nosotros tenemos hermandad y cercanía incluyendo la representación del pueblo norteamericano, porque en el pueblo norteamericano hay eh, simpatía por la revolución popular sandinista y por la revolución nicaragüense y por el comandante Daniel sin duda entonces eh, el pueblo nicaragüense eh, ...sabe que ese es un camino que nosotros vamos a, por lo, mejor dicho, nos va a impulsar a que lo que tenemos propuesto alcanzar... ...lo hagamos más rápido, lo hagamos con mayor celeridad. De todos modos, nosotros eh, tenemos una, una meta, una ruta, como vos decís, trazada, ¿verdad? vamos a vencer contra la pobreza... Vamos a defender la paz en este país. Nosotros hemos conocido la guerra en todas las dimensiones, en todas las formas. Y entonces sabemos valorar la paz. El pueblo nicaragüense sabe valorar la paz. Es decir, el pueblo nicaragüense sabe que podemos tener visiones diferentes, que podemos pero que la paz es vital para todos los nicaragüenses, para nuestros hijos, para los, los, los nietos, los que vienen, para todos. Los que estamos ahorita en este plano de vida y los que van a venir de futuro. La paz es vital y significa crecimiento económico. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Nos quedamos sin tiempo.